El viernes 28 de octubre, emprendimos viaje rumbo a la provincia de Zaragoza. Con Pau, tomaríamos como base el pequeño y apacible pueblo de Ágreda. Ágreda cuenta con poco más de 3.000 habitantes. Es un lugar donde reina la paz y la tranquilidad. Sin embargo, no era este hermoso pueblo lo que nos traía hasta aquí sino que a escasos 15 minutos nos encontramos con el misterioso y antiguo sanatorio de Agramonte. Este sanatorio parece guardar en sus paredes una historia negra y trágica y es calificado por la mayoría de los investigadores que lo han visitado como uno de los cinco sitios con más actividad paranormal de toda España. Este sitio se inauguró para ser un hotel. ¿Vale? Después de hotel, lo convirtió en un hospital de sangre ¿vale? al estallar la guerra civil y después se transformó en lo que veis ahora, en un sanatorio, que se trataba la enfermedad de tuberculosis. A fines del 38 aproximadamente, esto se empezó a utilizar como un hospital tuberculoso, en la cual la, la primera, los primeros pacientes eran mujeres y niños y después con el tiempo, fueron llegando ya el sexo masculino. En esa época la tuberculosis no tenía ninguna cura, entonces realmente aquí traían enfermos terminales para, para que murieran aquí. El, el sanatorio se abandonó un 30 de septiembre de 1978, para ser exactos, y desde entonces, gente aficionada a la parapsicología ha venido a este lugar en busca de lo desconocido. Este lugar es visitado con regularidad por equipos de investigación de fenómenos paranormales. Y se ha hecho una fama importante entre ellos. Yo ya empecé a investigar aquí a finales de los 90, ¿no? En el año 98 yo ya empecé a hacer aquí mis primeras investigaciones. No me pasó a mí, le pasó a una compañera mía. Yo lo percibí concretamente en el interior de la capilla, ¿no? Percibí como algo levantaba el pelo, ¿no? El chaval entró en pánico, entró en un estado de ansiedad, tuvo que abandonar el lugar y la tuvieron que llevar, pues, al hospital. ¿no? Las manifestaciones que yo viví latentemente la 20 aquí fueron la tiptología, que son golpes, ruidos, en paredes, se cerraban o se escuchaban cerrar puertas y ventanas, se escuchaban pasos y, bueno, y algunos murmullos. Cuando estás dentro sí que notas un ambiente como cargado, como no sé explicarlo. Eh, sí que nos parecieron escuchar un par de golpes, algún paso, y al último momento a mí me pareció escuchar una voz, y yo escuché como una voz, un susurro, algo. Y era como una voz de una mujer, era como un tono dulce. A mi derecha y justo un amigo escuchó algo detrás. Llevo dedicado a la búsqueda de respuestas de los taños 35 años. Y sí que lo pasé bastante mal en ese sitio. Fui testigo de lo paranormal. Desde voces inexistentes, que no, no hacía falta ni escucharlas con la grabadora. Fue en el pasillo que da a la capilla, donde pude apreciar con mis propios ojos una sombra negra, de mediana estatura concretamente, y dicen, se rumorea, que aquí se aparece una enfermera, que es la que, digamos, atemorizaba a los enfermos. La noche previa a la investigación, estando yo en Barcelona y David en Montevideo, hice una videollamada con él, para enseñarle fotos del lugar y ver qué percibía. Recuerden que él no sabe absolutamente nada del sitio y la investigación Aún no se había hecho. Eh, te voy a proponer que, para evitar suspicacias eh, con, con el público, que la gente puede creer que esto lo hicimos después y que tú ya viste la investigación. Entonces, claro, coincide todo lo que lo que decís, coincide porque ya lo viste. Entonces, David, te voy a pedir si podés mostrar tu teléfono con la fecha, la hora, 5 y 35 en Uruguay, 27 de octubre. ¿Ok? Nosotros, muchas gracias David, nosotros nos vamos mañana 28 de octubre a Zaragoza y comenzamos a investigar hasta el domingo, ¿ok? Bueno, muy bien, pasado esto David, comenzamos a, a ver las fotos, ¿te parece bien? Perfecto. Lo que verán a continuación es un aspecto general de la visualización de David, pero esta llamada nos irá acompañando con aspectos particulares durante todo el programa. En esta foto... Eh, lo que veo son vestigios eh, de lo que yo llamo simiente negra, eh, que son como raíces, por así llamarlo, que al alimentan puntos, conectan como un punto de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna parte donde no dé la luz, que sea hacia abajo, puede haber algo con mayor densidad que se alimenta a su vez como con esas ramificaciones. Imaginemos un árbol eh, que se alimenta a través de sus raíces. Por lo que estamos hablando de una energía bastante antigua, eh, localizada en una zona oscura. Por lo que pueden estar en una habitación y tener un estilo de manifestación y en otra habitación, otro estilo muy distinto. Porque son como incluso épocas distintas. Aquí, dicen, este sitio albergó también niños enfermos. Dicen que por aquí paga el espíritu de una niña, yo he llegado a pensar que la sombra negra que pude apreciar aquel día, efectivamente, podía ser la niña esta. Yo tengo muy claro lo que aquí vi, ¿vale? Y de eso vamos, no se me va a olvidar en la vida. Fuimos testigos de una voz de niño y una tos, pero claramente. La tos me recordaba pues, a las personas enfermas de tuberculosis, incluso pulmones. Eh, viene un poco al cuento, al lugar donde estamos. Ha habido aquí niños enfermos de tuberculosis. Puede ser que todavía sus almas, sus su espíritus estén aquí todavía en el, en el lugar. Ese mismo viernes hicimos las entrevistas en el sanatorio a Rubén y a Jesús. Sin embargo, mientras estábamos grabando esta última, algo extraño se captó por nuestros micrófonos y cámaras. Está completamente rodeado de montaña, de pinos. Desprende, los pinos desprenden mucha historia, ¿no? sus correspondientes piñas. ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al sí, sí, sí, tema de... ¿Qué fue eso? Estaba tosiendo a alguien. Que <risa> he escuchado, no, no, yo escuché algo acá como un... Sí, ¿Qué te has escuchado, Te lo juro. No, te lo... para, para, para. Eh, para. quedado grabado? Eh, sí, sí, sí, cien por cien. Pero que estaba, creía que eras tú tosiendo. No, no, yo no, no, no he tosido, no. Eh, otra vez. <risa> no, yo, no, para. Estábamos en silencio escuchándote y ¿Es sentí... Se no, no, yo me estoy erizado. Así. Sentí alguien toser acá. Sí, sí. a ver, yo la, la cosa es que yo con esto, con los cascos, no, no mido si está aquí o, o está si allá. está allá. Pero yo he escuchado toser y creía que eras tú. No, no, no. Yo estaba hablando, yo no he tosido, no. Fuimos testigos de una voz de niño y una tos, pero claramente. La tos me recordaba pues, a las personas enfermas de tuberculosis incluso pulmones. toria, ¿no? Sus correspondientes piñas, ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al eso, tema de... ¿Qué fue eso? Estaba tosiendo alguien. Sus correspondientes piñas, ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al tema. No solamente queda registrada una tos que no pertenecía a nadie de los que estábamos ahí presentes, sino que se observan con atención a la derecha de la pantalla, donde está la ventana al fondo, Aparece una especie de sombra que parece dirigirse del fondo hacia la cámara. Una vez que esta sombra pasa, la cámara automáticamente cambia el foco hacia el fondo. Nos parece llamativa la actitud de Jesús, que quizás de forma instintiva mira hacia ese lugar. Vale recalcar que esta es la única vez que una sombra de este tipo aparece en la entrevista de Jesús. Vamos a ver ahora la situación desde la otra cámara que estaba rodando. No, no, yo no estoy no. no, no, no. No podemos afirmar que esto sea algo paranormal, pero como siempre, se los mostramos y ustedes compartan su opinión en los comentarios. Sus correspondientes piñas, ¿no? Entonces, claro, cualquier ruido tampoco lo vamos a llevar al tema de... Paranormal. ¿Qué fue eso? Estaba tosiendo alguien. Que pero, he escuchado, no, ¿lo no, yo escuché algo acá como un... Sí. ¿Qué te has es, escuchado, no escuchado, eh, escuchado Te lo, lo juro. No, pará, pará, pará. ¿Se lo... ha quedado grabado? Sí, sí, sí, 100%. Eh. 100% eh. Que, pero que estaba creía que eras tú tosiendo. ¿no? no, no, yo no, no he tosido, no. Que... Eh, otra vez. No, yo, no, pará. Estábamos en silencio escuchándote y ¿Es sentí... Se no, no, yo me he erizado. ¿Así? Sentí alguien toser acá. Sí, sí. a ver, yo la, la cosa es que yo con esto... Con por eso, De hecho, eh, esta que se ha, esto que se ha escuchado ahora va relacionado, va relacionado con una psicofonía que tengo yo captada precisamente en el pasillo, de voz femenina de una chica precisamente de la que se ha hablado antes, en la cual dice me ahogo, o sea, se entiende y se percibe perfectamente como dice me ahogo, voz femenina. El 90% de las psicofonías que se pueden llegar a captar en este lugar son voces femeninas, Normalmente va relacionado con la supuesta entidad de la niña que aquí purula. Si bien no teníamos previsto investigar esa misma noche, atento a lo que acababa de pasar, le propusimos a Rubén y a Jesús hacer una recorrida por el sanatorio. Bueno, muy bien, ustedes ya vieron a Rubén, a Jesús. Son personas que hace muchísimos años que vienen a este lugar, que lo conocen como creo que como nadie, así, es. este, así, así es. que accedieron muy amablemente. Hoy no teníamos previsto investigar, vamos a hacer una pequeña recorrida con algunos equipos que trajimos y vamos a, a ir a, conociendo la historia del lugar, los sitios, y a su vez haciendo alguna experiencia y viendo si dentro del sitio eh, sucede algo extraño. ¿Les, ¿Les parece bien? Perfecto, sin problema. Perfecto, perfecto. Adelante. Está filmando Pau y estamos nosotros tres, y adentro no va a haber nadie más, así que vamos a ver qué nos depara este sanatorio. Lo seguimos. Voy a encender aquí el detector de campos electromagnéticos. No sé si se puede ver, Pau, que está en cero. Vamos a ir midiendo la actividad electromagnética eh, mientras hacemos esta recorrida. Nos daba una sala de calderas. Sí. ¿Un sótano que qué, perdón? Nos llevaba a una sala de calderas que había aquí abajo. A ver, Pau, mostrarle a la gente, por favor. 6 con 3. Bueno, esto se activó. Yo no tengo en este momento una cámara, eh, pero creo que se escuchó el pitido, ¿no? Sí. Eh, marcó 4 con 8, 5 con 3, 7 con 3, 1 con 0, 6 con 0. Bueno, ahora pueden ver que está totalmente inactivo, lo que deja sin por lo menos explicación por ahora que se haya activado, ¿no? aparte venía totalmente inactivo, estamos en un lugar donde no hay electricidad y sin embargo el campo eléctrico varió. Bien, una cosita, voy a... Pau, voy a activarle el micrófono que se le mueve. ¿Eso qué fue? Un nido. ¿Escucharon el nido? Sí, sí, yeah. perfectamente. Y te puedo decir, viene de arriba. Este micrófono está. Lo estoy mostrando porque está. Dejó de funcionar ese micrófono que tiene Rubén. Ustedes, claro, no escuchan, no tiene el audio amplificado. No, no lo Pero sí puedo decir que quedó grabado. Primero un gruñido cuando vine a solucionar tu micrófono. 713. se vio? ¿Cómo? Cuando vine a solucionar tu micrófono. Que está con la batería nueva y sin embargo quedó muerto. Ahí, ahí volvió. Para que vean que no es un tema de, de batería, si no, no encendería. Bien, y una cosita, voy a... Pau, voy a activarle el micrófono que se demueve. ¿Eso qué fue? Un nido. ¿Escucharon el unido? Sí, sí, yeah. perfectamente. Y te puedo decir, viene de arriba. Este micrófono está lo estoy mostrando porque está dejó de funcionar ese micrófono que tiene Rubén. Bien, una cosita, voy a pau voy a activarle el micrófono que se demueve. Este micrófono está lo estoy mostrando porque está dejó de funcionar ese micrófono que tiene Rubén. a la izquierda. Bien. Es la capilla, ¿vale? ¿Qué es dónde? La capilla. La capilla. Cuidado aquí. Cuidado, cuidado, Pau y la escalera. Y, y vas, por todos los techos. ¡Wow! Es tío. Es que me estoy poniendo malo de ver eso, tío. ¿De qué? ¿De ver qué? Lo que hay en el medio. ¿Qué hay en el medio? No. A ver, vamos a mostrarle a la gente, Pau. ¿Qué es eso? Bien. Ah, el pentagrama. Con una vela roja. Con una vela roja. Esto es lo que suele pasar siempre en este lugar, ¿no? Siempre que vienes. Que hay como este tipo de... Como esto que es como un ritual que se hizo aquí. Sí, eh, ve, miren, estamos fuera del círculo. Nunca pisarlo. No, no, no, nunca. Está inactivo. Rubén, ¿puedes hablar, por favor? Sí. ¿Te encuentras en este lugar? No venimos a hacer el daño, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es, Pau, ahora ingresar al pentagrama, ¿sí? al círculo, con el detector de campos. A ver qué pasa. Bien, no hay variaciones electromagnéticas dentro del pentagrama y si las tuvimos fuera. ¿Sí? Hay que recordar que muchas veces se hacen este tipo de rituales sin saber exactamente la simbología. Hay hipótesis y también doctrinas que entienden que el pentagrama en realidad es un símbolo de protección. ¿Sí? Pero son hipótesis y son todas las opiniones respetables. Lo que estamos viendo es que dentro del pentagrama no hay variación electromagnética. Voy a salir del pentagrama. Sí. Salí. Lo que se ve en la imagen lo veo más como una parafernalia, una decoración, un ruido, un vandalismo adolescente. Pero no, esto que se ve, no, no tiene la energía suficiente como para mover algo que nos tengamos que preocupar. De hecho, esto no es ningún ritual satánico, esto simplemente es como una especie de amarre, un ritual de amor, quiero pensar, un amarre. ¿No te funciona la linterna? No. Y tenía, fíjate, y tenía poca batería, pero aún um, tenía, porque he entrado y se alumbraba, y ahora mismo no me va. Sí, y bueno, acaba de apagarse de nuevo el micrófono, ya no lo voy a encender más, Rubén. Sí, vamos, vamos a salir. a la segunda planta. Sí. Que ya estamos entrando en una zona crítica del salario. En una zona donde ocurren los fenómenos que he estado hablando antes, y donde posiblemente podamos apreciar ya algo... Algo más fuerte, ¿vale? ¡Uh! ¿No lo escucharon, no? Sí, ¿Lo escuchaste sí, tú? Sí, Uf. Eso sí que fue feo, ¿eh? La gente lo... Ustedes seguramente lo van a escuchar perfectamente porque mi grabadora quedó perfectamente documentado. Fue un sonido como... Algo así, no sé si Pau, ¿tú escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Se ¿Sí? Como gutural. Sí. Sí, como una respiración... Una respiración cavernosa. Sí. sí. Desagradable. Desagradable, sí. Uh, no lo escucharon, ¿no? ¿Lo escuchaste sí, tú? Sí. Uh. Uh. Uh. Uh. Estaba comenzando a comprender porque este lugar era tan famoso. Y eso, que aún no había documentado la siguiente parafonía, que es sin duda una de las más claras que he documentado desde que estoy aquí en España. ¿Todo bien, Pau? Estoy aquí. No, no, no, no, no, paren, paren, paren, paren. Minuto 32. Deténla, deténla que la he oído yo. Voz femenina. Sí. algo así, que siempre es este pasillo. No, no, pero... Siempre, un este o un el otro. Me acaba de, de parecer escuchar, recuerden que estoy con el audio amplificado, una voz femenina o infantil que me pareció que dijo algo como estoy aquí. Obviamente luego en postproducción vamos a, a poder analizarlo mejor. Pero Jesús también le pareció escuchar... Sí, sí, sí, la he percibido. Ha llegado un momento en el que ha llegado a percibir, de hecho, eh, es muy, muy conocida mía esa voz. Ah, sí. sí. Esa voz sí. normalmente casi siempre se suele, se suele captar. El 90% de las psicofonías que se pueden llegar a captar en este lugar son voces femeninas. Normalmente va relacionado con la supuesta entidad de la niña que aquí purula. <risa> No, no, no, no, no, paren, paren, paren, paren. ¿Qué? Minuto 32. ¿Sí? Y ahora llegamos a una de las zonas más famosas del sanatorio. Sí. Este es el pasillo, ¿vale? O sea, las escaleras donde nos llevan a al famoso pasillo donde se comunicaba con todo lo que es el sanatorio bajo tierra. Cuanto más abajo puedan ir, más van a ser intensas las manifestaciones. Vamos a, a bajar. Es una zona un poco agobiante, ¿vale? Sí, un poco gastrofóbica. Voy, voy a activar el detector. Sí. <risa> Eso. ¿Cómo que eso? No, no, no, escuchaste, ¿no? Hombre. Sí. Vámonos. No, no, no, no. Listo. ¿Eso es que es un animal? Ahí abajo. Puede ser el jabalí, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Ahí abajo? Sí. sí. Vamos, vamos para, Vámonos. para los... Pero. Vamos a ir afuera, sí. Vamos a fuera de momento. No, no, no, no. Cuanto más abajo se vaya, es donde está esa energía antigua si ustedes llegan a esa parte de abajo se activa lo de afuera como distractor para que no lleguen a esa parte de mayor manifestación en realidad Uy, acabo escúchame eso es algo te feo, te ¿eh? Eh, acabo de no sé si quedó en los micrófonos la verdad me parece que sí pero se acaba de escuchar ahí abajo como un sonido gutural eh, suelen entrar los jabalíes aquí abajo eso me ha gustado ¿eh? pero pero podemos eh, por lo menos eh, certificar que es un jabalí. Estoy explicando lo del jabalí, porque a unos compañeros nuestros, en un grupo de aquí les pasó lo mismo, iban a bajar y justo vieron enfocaron y vieron dos ojos. Por eso, me gustaría Entonces, claro. poder certificar de sí, que es ser, un animal, claro, sí, sí, sí, porque si sí. no es un animal, la verdad que es algo muy extraño. Y por dos veces. Pues que salió dos veces. ¿Podemos bajar con cuidado? Bueno, vamos a bajar porque escuchamos este ruido que pareció como una especie de gruñido o algo animal. Jesús dice que aquí hay jabalíes a veces, sí, sí. que ya ha pasado, y yo quiero chequear que, que esto o si es un sonido extraño o si es un animal. Vamos a bajar con mucho cuidado. de A ver... Silencio, por favor, que yo tengo el audio amplificado. Bien, no se ve nada. Aquí no se ve nada, ¿eh? ¿Dónde podría estar? Hacia la izquierda, hacia... La... Hacia la izquierda. Pero no se ve ningún animal, ¿eh? Bueno, yo no veo ningún animal. O sea, que esos sonidos voy a chequear aquí a ver. Bien, Pau, puedes pasar, no hay nada, no hay nada. Mostrar a la gente de que no hay animales. Bueno, esos sonidos que grabamos entonces, por ahora yo no le encuentro explicación. ¿eh? Pero a mí me asustaron mucho porque fue un sonido muy gutural que vino de aquí, eh, que es como contra la pared. Agobiante, ¿vale? Sí, agobiante oh, Gastrofóbica, gastrofóbica. Voy, a, voy a activar el detector Sí Eso ¿Cómo que ha sido eso? No, no, no, escuchaste, no? Hombre Sí Vámonos No, no, no, no, no Listo eso. ¿Cómo que ha sido eso? No, no, no, escuchaste, no? Hombre Sí Vamos. No, no, no, no, no. Listo. Digamos que es como la tela de araña y están llegando a la araña, pero la araña no quiere que sea descubierta, entonces Mira vibraciones en la red. ¿Y en este pasillo qué, qué historias tenemos? Esto era el comedor, ¿vale? Y este pasillo era el que comunicaban para transportar lo que son alimentos, uh -huh. eh, los que trabajaban aquí, traspasar de un lado a otro, del sanatorio. ¿Y ustedes han documentado algo aquí? El pasillo, este sí. ¿Qué tipo de cosas? Aquí vimos la sombra. Sí. Ok. Aquí vimos la sombra okay. famosa. Y de repente, pues lo que hablamos, de repente te viene en frío, se para, frío, se para. Ok. Y este pasillo concretamente te lleva a las cocinas. Esto va ahora directamente a las cocinas, así que hay grandes bruscos de temperatura. Ok, entonces lo que voy a hacer. Voy a encender de nuevo el detector de, de campos. Aquí está en cero. Y. A ver. Vengan conmigo y Pau, te voy a pedir que te pares aquí y voy a empezar a caminar solo hacia aquel lugar. ¿Hay algo aquí? ¿Puedes venir o puedes encender este equipo si es que tiene tanta fuerza? ¿Nos hiciste esos sonidos antes de entrar? Si lo enciendes es un sí. Y es cierto que cambia la temperatura, pero también hay que decir que esto es como un corredor de aire, ¿no? Y hoy hay bastante viento. Los respiraderos que hay aquí también, se notan. Lo escuché, lo escuché. No, no, no, no ha sido animal, ¿eh? Lo escuché muy fuerte ahí, sí, sí, sí, sí. como una risa infantil. Sí, sí. De niño. Este, este lugar me lleva de... Se me lleva de calle, ¿eh? me lleva macho, Risa infantil. Sí, Pero sí, sí. Una sí. La, la, la, la, ¿La, ¿La captó el micrófono ¿La de la, la cámara? 100%, sí. ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Sentí bien? Sí, sí, sí. Okay, okay. Sí, sí, sí. Perfecto. Tranquilo, podemos esperar podemos sí, un no, poco. No, perfecto, perfecto. Pero casi justo. Es, que se... es que estamos teniendo, digo, a mi gusto bastante actividad. Bueno, la niña, es que se ha oído perfectamente. Yo lo escuché perfectamente y lo escuché enfrente de mí. Sí. sí. O sea, esta grabadora lo captó. Ni trampa, o sea, es que se escuchó perfectamente. Sí, se cuelan, se cuelan, se cuelan. Digo, pero, se cuelan. Pero Jesús, además de que se cuelan, ¿sí? Sí. Eh, son corpóreas. Sí, sí, sí, sí. sí. A eso me refiero. No, son, no es que la escuché yo aquí, como el anterior de Estoy aquí, uh -huh. que me pareció que sí. decía eso. Esto fue un sonido corpóreo que también Paulo escuchó sí. en la cámara. ¿Así como? Ah, sí, sí. sí, sí, algo así. Decidimos salir para dirigirnos a la parte baja de la capilla. Pero tal como anticipó David, llegar a ese lugar no iba a ser tan fácil como pensamos. Este lugar que estamos yendo ahora, aquí en la mitad del bosque, es donde hicimos las entrevistas de Jesús y de Rubén, hoy más temprano. Y ya tuvimos como una actividad extraña, o pasaron, su sucedieron cosas raras. Y, y dentro de mi percepción, eh, es como un lugar muy, muy cargado. Así que vamos a ver qué nos encontramos en la capilla. ¿Sí? Va, debajo de la capilla. Debajo, debajo, debajo de la capilla. A medida que nos acercábamos a ese lugar, todos nuestros equipos comenzaron a fallar. Pero nos daríamos cuenta al momento de descargar el material, ya que los equipos no indicaron ninguna falla en ese momento. La cámara de Pau parecía estar grabando en todo momento, sin embargo, los clips quedaron grabados de forma intermitente. Lo mismo sucedió con nuestras grabadoras digitales y micrófonos. De todas maneras, les vamos a mostrar lo que quedó documentado, tal cual quedó en las tarjetas. Como siempre, compartimos todo con ustedes. Desde ya, Despedimos disculpas por la desprolijidad de las imágenes y los sonidos, pero esto fue literalmente lo que se nos permitió mostrarles. Sigo sí, yo, ¿eh? Esto sí. Llevo una sentida espalofríada detrás de la nuca, ¿verdad? solo he entrado dos veces. En 20 años, solo he entrado dos veces. ¿En 20 años entraste solo dos veces? Sí, sí o sea, una vez. No me he no decirlo, que tuve que salir de aquí corriendo. ¿Qué pasó? Eh, escuché golpes de arriba y por las paredes. Sí, pero a golpes no, o sea, a golpes fuertes, golpes de metal. Y aquí me ha pinchado mucho la, aquí me ha pinchado la cabeza justamente aquí en el lado izquierdo. Al entrar aquí, a salir ya no. Esta zona tiene algo. Esta zona es un poco especial, ¿eh? Es muy complicada. Muy complicada por lo que aquí ha acontecido, por el sufrimiento que ha habido aquí. ¿Estás bien, Rubén? ¿Se ha dejado? ¿Eh? Lo que se llama dejado. Te, mucho. Te, lo de la cabeza... Aquí ha sido, justo aquí. ¿Pero estás bien ahora? Sí, ahora más sí, o menos... Ya. Con un pinchazo, con la sacudida. ¿no? Sí, sí. No está bien, ¿no? En esta zona no. Sí, bien. Que... No sé dónde está la salida. Pero Atención. Atención. Atención. ¿no vas a ir fuera? Eh? Ya nos vamos, ya nos vamos. Sí. Hay mucha gente que aquí lo pasa mal, ¿eh? en esta zona. No sé por qué, pero... Increíblemente, a medida que nos alejamos de ese lugar, todo comenzó a funcionar de forma correcta. Y aproveché para hablar con Rubén, ya que lo vi muy afectado por la situación. Rubén, ¿te viste como afectado...? Eh, ahora durante la investigación, a mí me gusta siempre tener el testimonio casi inmediato porque están los sentimientos a flor de piel. Después quizás hablemos más tranquilos y, y con un análisis este, más frío me puedas dar otra opinión. Pero en este momento, ¿qué es lo que sientes? No sé, desorientado, me siento desorientación. O sea, desorientado, como, ¿qué hago aquí? Es, es que te puedo decir, he sentido un pinchazo aquí en la cabeza concretamente cuando entro a la habitación pero me siento desorientado, no sé, es la segunda o tercera vez que me pasa esto, aquí. No sé a qué se debe, si es la energía que hay o qué es. Sí. Pero me siento digo desorientado, o sea, sensación de agobio, pero vamos, no sé. Yo, bueno, es Jesús, una cosa extraña, ¿eh? Jesús te conoce de hace muchos años. Sí, sí lo conozco. Este, sí. Yo te, te conozco hace poco tiempo, eh, pero sí te puedo asegurar de que estás con una energía, una actitud totalmente diferente a cuando llegaste hoy al lugar o sea eso no, es que, es que, y soy yo o sea, es que veces tuve que no? no, sí, sí, sí, ¿Es que sí te, yo, te, te quiero digo, decir pero... que como que, que te afectó como el pasaje por sí, es una cosa extra, muy extraña muy extraña no sé qué me pasa por la energía que hay pero no sé no, es que no no, no no lo puedo ni explicar bueno me tiene desorientado quizás cuando esté más calmado ya sí. pienso a ver pero no es ni es miedo ni es es que es, es una cosa extraña algo que te que te utiliza la energía, la energía que hay aquí te, te inutiliza, te deja cansado. Sí, te debilita mucho. Te debilita mucho, de verdad. Ok, si les parece, volvemos así al coche sí, sí. y ahí tomamos algo de agua, descansamos, sí, descansamos y, y, de... y ahí sí. vemos si, si da para hablar y si no, hablamos en otro momento. Perfecto. ¿Vamos? ¿Bien? Vale. Perfecto. Vamos. Deberían tener cuidado. Eh, no es una energía que le interese molestar o, o, o hacer un daño directamente, sino que su propia vibración es tan baja nos afecta solo en la cercanía. ¿Y qué puede, qué, qué puede pasar? Eh, debilitarnos, enfermarnos, eh, sentirnos, como yo te decía hoy, aletargado, lento, sin energía, eh, confundido mentalmente. Pero me siento digo, desorientado, o sea, sensación de agobio. Eh, un poco así como los espíritus que hablo en vejez, ¿no? Como en ese deterioro eh, cognitivo. Nos fuimos del lugar realmente sorprendidos, pero más convencidos que nunca que debíamos descansar bien para poder afrontar la investigación de la próxima noche. Al otro día se reunieron con nosotros Álvaro Cevane y Héctor Quirós. Mientras volvíamos al sanatorio, me preguntaba qué podía generar tanta actividad y tan fuerte en ese lugar. Pero me viene como una imagen como de un río corriendo, como de agua corriendo. No me queda claro si pasaba un río por ahí, si hay un río al lado o, o si estamos hablando de algo subterráneo. Es lo que no me queda claro. Pero como que el ruido a, a ese río, la energía que se mueve alrededor de ese río, eh, impulsa de cierta manera... Eh, lo que sucede en el lugar, es como la, la, la, la parte más profunda a nivel geológico que potencia los fenómenos. El sábado llegamos temprano y descubrimos el río que David describe sin saber absolutamente nada del lugar. Sí, el río que cruza el sanatorio de Agramonte concretamente viene de la cima del Moncayo, ¿vale? son aguas prácticamente naturales, de la nieve que queda arriba se derrite y forma todo el el pequeño río que, que cruza el sanatorio de Gran Monte. Sin duda es una fuente de energía que es lo que hace alimentar todavía aún más la leyenda que hay en el sanatorio. Yo pienso que también depende muchísimo, es mi teoría, es de las energías terúricas del lugar, de las geopatías. Una zona que está muy cargada terúricamente. en esas zonas la fenomenología paranormal es mucho más, fu más fuerte y agresiva. ...y de Moncayo, aquí, que está aquí la falda norte de Moncayo... ...es un lugar con mucha leyenda y una zona muy telúrica... ...donde hay sitios y donde muere gente... ...siempre hay una acumulación de energías... ...y, y se va repitiendo el suceso... ...si fijamos en el largo de los sitios encantados de España... ...en todos ha ocurrido un, como una energía de gente que ha fallecido... ...y ha quedado esa energía en el transcurso de, del tiempo en los sitios... ...como si las paredes, por decir algo o el sitio ha guardado esa energía ocurriente. Pero sí, ha sido un hospital de, de gente enferma y ha fallecido muchísimas personas en este sitio. Actividad paranormal dentro del interior y actividad paranormal el exterior. El exterior relacionado con vórtice energético y el interior relacionado con actividad paranormal de entidades, energías que están impregnadas en el lugar. ¿no? Sinceramente, este sitio, en mis 20 años que llevo viniendo aquí, o sea, cada día me sorprende más. O sea, los fenómenos que ocurren te sientes siempre vigilado. En el momento que entras por la puerta te sientes vigilado en el sagratorio. Tengo entendido que este es uno de los lugares más encantados o dentro de los más encantados de España. Pero los fenómenos ocurren desde hace muchos años en este sitio. Yo sigo diciendo que este lugar para mí es emblemático, es uno de los mejores de España. Te puedo decir el ranking para mí es el número uno o el número dos, pues sí, perfectamente para mí, no, para mi gusto. Lo que está claro es que aquí hay una energía brutal. Llegada la noche, un equipo de investigadores integrado por Rubén Aibar, Diego Claramonte, Álvaro Suegane y Héctor Quirós, se dirigirían a un cementerio cercano al sanatorio y vinculado con este. Por nuestra parte, con Pau, volveríamos a ingresar a este misterioso sanatorio. Esta vez, acompañados del investigador, Luis Laguardia. Bien, estamos ingresando ahora con Pau, que está filmando Luis Laguardia, un gran investigador de aquí de España en el, en el sanatorio en esta segunda noche. Mientras tanto, el otro equipo va rumbo al cementerio. Este es un sitio también de... aquí tengo también una experiencia un poco chunga. Que esto poco la gente lo sabe. Aquí hice oh. un programa en directo con el equipo de investigación de Plano 7. Perdón, perdón, Luis. ¿Vos escuchaste, Pau? Sí. Hubo como. Un gruñido. Recuerda que de... estoy con el. Con el audio muy amplificado, Luis. Oh, y él está sí, con sí, los auriculares sí. y el micrófono. Sí, sí. Y nos pareció escuchar. Puede pues, ser. Como una especie de gruñido. Sí. Como. Algo... Pues aquí estoy empezando a tener un poco escalofríos. Miren, miren. Sí. Luis, tuviste que estaba totalmente inactivo. Estoy empezando a estar sí. mal aquí. Detrás de mí, detrás de mí. ¿Detrás de ti? Joder, qué mal, macho. Esto, esto coincide con, mire, el campo eléctrico. Es que soy muy sensible, macho. Percibo enseguida. Aparte de estar dedicado, lo percibo todo muy... Luis, estoy totalmente interesado. Cambió mucho la temperatura y la sensación en esta habitación. Viste que este dispositivo venía inactivo. Sí, sí, sí. Y en cuanto nos pareció sentir una especie de gruñido... Que cuesta mucho de poner lo que tengo sí. todo yo igual aquí y, y le cuesta mucho saltar. ¿eh? Y escuchamos esa especie de gruñido y está... ¿Hay algo aquí? Uf, otra vez me viene el bajón. ¿Te digo qué? Un bajón de energía. ¿Quieres, quieres probar tus, este, tus varillas? Sí, pues igual las pruebo, sí.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 ¿Hay alguien aquí a mi lado? Si hay alguien quiero que me cruce las varillas. Grabé otro gruñido. ¿Hacia aquí? ¿Luis? Sí. ¿Estás hacia donde señalan las varillas de Luis? Otra vez, otra vez el frío, ¿eh? Sí. Otra vez el frío. ¿Qué significa, Luis, que señalen hacia ahí? ¿Que la energía está hacia ahí? Sí. A ver, nuevamente. Lo que acaba es... Está sonando el detector de campos en el suelo. 10,2. Nos está echando. 14,1. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que salgamos de este sitio? Si lo hace sonar, entiendo que es un sí. Lo escuché, lo escuché, pero fuertísimo. Míralo, míralo. ¡Wow, qué pasada! Míralo, se ha escuchado un gruñido fuertísimo. ¿La ha dicho sí? Yo sí wow. no he escuchado, pero el gruñido ha sido fuertísimo. ¡Mira, mira, otro, otro! Acabo de escuchar otro. Increíble, macho. ¡Mira, mira! ¡Eh! Que no para de escuchar cosas. ¿Quieres que salgamos de este sitio? Si lo haces sonar, entiendo que es un sí. sí. Lo escuché, lo escuché, pero fuertísimo. Míralo, míralo. ¡Wow, qué pasada! Míralo, se ha escuchado un gruñido fuertísimo. Me ha dicho sí. Yo sí no he escuchado, pero el gruñido ha sido fuertísimo. Mira, mira, otro, otro. Acabo de escuchar otro. Sí. Lo escuché, lo escuché. Lo sí, escuché, pero fuertísimo. Míralo, míralo. ¡Guau, wow, ¡Qué pasada! Míralo. Se ha escuchado un gruñido fuertísimo. ha dicho sí? Yo sí no he escuchado, pero el gruñido ha sido fuertísimo. Mira, mira otro, otro. Acabo de escuchar otro. Me pareció ver a Luis muy afectado por todo lo que estábamos registrando. Como siempre digo, en estas investigaciones no solo hay que estar atento a las manifestaciones, sino también a las emociones del investigador. Esta zona es muy jodida esta, aquí fue la última vez que lo pasé fatal. 32, 32 miligauss. Aquí otra vez me empezó aquí a notar en el pecho mucha carga aquí. Me puse a grabar la última vez que estuve aquí, aquí salió una aparición aquí. ¿Una aparición? Sí, con la cámara grave y estaba yo grabando con la cámara IP desde allá. Aquí fue aquí. ¿Y ahora cómo, te, cómo estás? Estoy cargado. Eh... ¿Quieres quieres sentarte un poco? Sí. ¿Sí? Aquí, es Ángel Moreno, y a mí fue salir de esta puerta y empezar a sentir mal. Ok, Luis, eh, tú pasaste por una enfermedad, ¿no? De... Sí, el. El 13 de agosto, bueno, el 29 de julio, salía de trabajar a la en el trabajo de la química. Me quedaba días día para coger vacaciones y a las 2 de la tarde, saliendo de trabajar a turno de tarde, eh, yo pensé que era un infarto. Estaba agonizando de dolor porque no podía hablar casi ni respirar. Se me había roto la horta y ya vino una ambulancia y se me llevaron a operar urgentemente. Ya no me dejaron ver ni a mi mujer ni a mi hija. Pero volví a nacer porque ya cuando entré, ingresé en urgencias me estaba muriendo. Y, y el ya hecho, Luis, escúchame una cosa. Y que... el hecho para ti de venir ahora a un sanatorio, esto fue hace, hace muy poco. Hace muy poco, estaba recién operado prácticamente, llevaba poco tiempo. ¿Te parece que, que el hecho de venir a un sanatorio con mucha energía, muy cargado, como dices tú, pues, a, a, habiendo vivido esto hace tan poco? ¿Puede, afect, ¿Puede afectar un poco? Sí, sí que afecta un poco. A ver, yo quizás no debería venir porque me siento un poco flojo para estas investigaciones. Me siento bastante flojo. Pero tenía la oportunidad de conoceros a ti, a Álvaro, a Pau y tal. Y llevo el misterio de las venas porque es que me encanta, me encanta. El tema de que me hayan operado o esté un poco débil tal, no quiero que me impida para hacer las cosas que más me gustan. Lo único que ha dado complicación, porque me canso mucho, me fatigo. Tengo que andar también con un ventolín para echarme claro. para el asma, un poco que me claro. la agonía. Pero es que yo, después de 35 años, eh, solamente la muerte me impedirá que siga buscando respuestas. Bueno. Y es un, un placer, un honor poder compartir conocimientos con vosotros, porque claro. los conozco así y tal, os sigo desde hace tiempo. y me gusta la manera que trabajáis y entonces, veces es un honor ¿no? estaba con vosotros. Escúchame, el honor es 100% nuestro de que estés con nosotros. Eh, vamos a, a, al ritmo que tengamos que ir, ¿sí? Eh, porque, te lo digo porque te vi, te vi, sobre todo cuando entraste en la habitación, te vi muy afectado. Sí. Y, y ahora también te vi. Eh, Aquí le pasa muy mal ahora. Entonces, Pero que antes. ¿no? Me parecía importante parar un poco, que, te, que descanses, conversar un poco. Y ahora que estamos un poquito más equilibrados, sí, mm. seguir recorriendo unos minutos más, este, este Perfecto. sí, Perfecto. Vamos, pues, Vamos. sí, acuerdo. Muy bien. El equipo del cementerio detectó variaciones electromagnéticas y de temperatura, pero cuando decidieron volver para utilizar todos sus equipos en el sanatorio, le sucedió algo muy similar a lo que nosotros vivimos la noche anterior. Tengo 97% de batería. Uh -huh. A ver. 97% de batería. Mira, mira. Sí. Sí. Sí. Y la cámara se conecta y se desconecta, como diciendo que no tiene batería. mira En un momento yo creo que he tenido un problema que estoy aquí, con como veis, y sí, han me han bajado la cámara. Bajado la cámara ¿verdad? Si ustedes llegan a esa parte abajo, se activa lo de afuera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 A mí me han vaciado dos veces, me han vaciado una batería y la otra pues iba haciendo locuras. Debilitarnos, enfermarnos, eh, sentirnos, como yo te decía hoy, aletargado, lento, sin energía, eh, confundido mentalmente. Por nuestra parte, intentaríamos llegar, por última vez, a la araña. ¿A me, pa me, me parece interesante poder ir a la parte baja de la capilla. La... 14,9, 46,7. Frío, frío Frío 120 ¿Puedes golpear algo para que sepamos que estás acá? ¿Mover algo? Ya que haces Tanta variación electromagnética Golpea algo Más cerca de nosotros, puedes golpear algo aquí. Movieron algo abajo? Sí. Estoy todo erizado. Cara, cara. ¿Algo se movió abajo? Que el menor llevamos aquí. Se sintió como un arrastre. ¿Como un mueble? Sí, exacto, Luis. ¿Puedes bajar solo las escaleras? Sí, hasta ahí. Hasta ahí, Pau, yo te tengo de aquí de atrás. Sí, sí. ¿Hay algo abajo? Como muebles o algo? Bueno, madera sí. Sí, pero es. ¿Es como la caldera, esto? Esto es un sótano que nos daba una sala de calderas. Sí. ¿Un sótano que qué, perdón? Nos llevaba a una sala de calderas que había aquí abajo. Cuanto más abajo puedan ir, más van a ser intensas las manifestaciones. Más cerca de nosotros. ¿Puedes golpear algo aquí? ¿Qué pasa? algo paz. abajo? ¿Puedes golpear algo aquí? Vale recordar que esta actividad tan fuerte y clara comenzó cuando dije lo siguiente. Me parece interesante poder ir a la parte baja de la capilla. Si bien Luis estaba un poco afectado, mi intención era poder llegar a la parte baja de la capilla. Pero esta noche, nuevamente, no sería posible. Recibido, estamos saliendo. Vale, estamos aquí fuera. Increíble. No, la verdad que Luis, impresionante. Clarito, clarito. El equipo que fue al cementerio se había quedado sin baterías en prácticamente todos sus equipos, además de estar emocional y físicamente afectados. Luis también presentaba síntomas de cansancio y agotamiento y nuestros equipos estaban muy bajos de baterías por lo que la investigación de ese sitio debería quedar para la próxima vez nos vamos del sanatorio de Agramonte con la promesa de volver pero más preparados y conscientes que es un sitio que se hace respetar